Bienvenidos a un nuevo video. <risas> Chicos, hoy estoy feliz, hoy estoy... Contento. Y sí, sí, sí, sí, lo habéis leído bien en el título Hoy toca donarle dinero a streamers pequeños Y sacar esa sonrisa que todos buscamos cuando estamos streameando Así que amigos, prepárense porque en el vídeo de hoy vais a ver sonrisas Vais a ver cómo me coloco en el top 1 donadores de varios canales Y además lo hemos hecho con una dinámica súper chula Súper bonita además porque la mitad de los bits han ido a mujeres Y la mitad de los bits han ido a hombres Así que igualdad de ante todo Antes de continuar con el vídeo 5000 en este vídeo y os prometo que en vez de donar un total de 70 euros como hemos hecho en este vídeo voy a donar más de 350 euros en el siguiente vídeo así que queda en vuestras manos Vale bueno, amigos, es algo súper sencillo Nosotros nos hemos encargado de comprar Bits en la plataforma de Twitch Y de buscar esos streamers que no tienen Tanta gente o que no tienen tantos viewers Como se merecen, os puedo decir que A la mayoría los conozco, menos a Algunos que no los conozco, he intentado Ser benévolo con todos y he Intentado donar la cantidad de bits que creo Que cada uno se merece En relación a los que yo he podido comprar Se merecerían muchos más, por supuesto Así que espero que estéis preparados para esta aventura Y para ver esas sonrisas de los streamers, de verdad vale muchísimo la pena Así que familia, dejen su poderoso like en el video, Suscríbanse si no están suscritos todavía Y empezamos con las donaciones Voy a comprar 5000 bits para el video de hoy Vale, yo creo que para el video de hoy, para empezar A ver si os gusta 5000 bits Está suficientemente bien, ¿no? Son más de 70 euros Más de lo que cobro en un año de Partner Y no es broma Vamos allá Ok, ya tenemos los bits en nuestra cuenta Ahora es momento de gastarlos Empezaremos con MatrixEO Uno de mis mejores amigos en Youtube desde que empecé Una de las mejores personas que se ha comportado conmigo Desde que empecé Ahí te va un beat, perrita. A ver si funcionan hey, Sí que funcionan los beats uh -huh. Nos vamos a divertir Vamos a darle 150 bitardos A ver qué dice Un besito y saluda a YouTube, perrita. Ahí van, 150 bitardos, chavales A ver si le animan un poquito Hay poquita gente viendo su streaming Pero eso no significa nada Ojo, me callo un Muchísimas gracias, bro, y por esos 150 bitazos. ¡Auch! ¡Oh! ¡Top 1 donadores, ahí. chavales! ¡Nos hemos puesto top 1 no, no, no, no, no, donadores! ¡Let's go! Tenemos que aparecer en todos los que vayamos a donar top 1 de donaciones. Ah, ¡Me cago en Muchas gracias, de verdad, corazón. Mil gracias por esos 150 bitazos. Mister The Neos. Y un saludito para la… ¡Oh! ¡Saludito la... para la Neox Army! ¡Qué grande, Matrixeito! ¡Te queremos, Matrixeo! Y además, chicos, os puedo decir que Matrixeo es un puto grande. Creo que le voy a donar un poquito más porque se lo merece. 50 más porque te quiero. Ahí está bien. Más de 200 bits se ha llevado de gratis. A ver si salen. Vamos, va, a ver si salen. ¡Ahí van! <risa> <risa> Me encantan las reacciones de cuando suena. Ahora os lo digo. Te quiero, Neoxito. De verdad, de corazón. Eh, chavales. Seguir a Neox por todos lados, de verdad, porque os voy a hacer una cosa. Es de las mejores personas que me he encontrado en Qué este ¡Qué grande, cuadrito, Matrix! A la cual he tenido la oportunidad de conocer en la vida real… Sí, sí, persona …y de corazón digo que es una de las personas… ¡Qué grande eres, Matrix, coño! De …que pienso en todo esto, en Twitch, YouTube, y en todo esto, porque es una pedazo de persona, de verdad. O sea, ojalá nos volvamos Qué bonitas palabras nos la está dedicando, chavales, ¿no? …cualquier sitio, tío, porque la liamos… Para ojalá todo, nos vamos pronto, Matrix. ¿verdad? Ojalá no, no, no. ¡Ah! ¡Ay, lo matado! <risa> Chicos, primera donación completada Creo que la hemos liado bastante Parda, más de 200 bits para Matrix Show Y por supuesto, vais a tener todos los canales de los participantes debajo en la descripción Para que le echéis un ojo Y también si podéis ir a echarle una mano y ayudarlos a todos Recordad que son streamers pequeños Así que hay que ayudarlos ¡Vamos con el siguiente! Vale, hay que buscar un... a alguien de momento estamos con chicos, vale, oh las fotos del TED, a este lo conozco, a este lo conozco la de la Instagram, la a ver que, a ver la si la funcionan, la le vamos a enviar un bit, a ver si tiene las alarmas activadas Marcos, ¿entró? ¿No se sí. la ¿Esto si funciona la o no? A ver, eh, si eh, que... le voy a enviar 5 bits, 5 cada... bits a ver cada si funcionan vez, Esto va a venir de y va a os lo digo, cuando eres streaming y suena las donaciones, es el mejor sonido que puedes escuchar durante un streaming. A ver, así, a ver si, a ver si funciona con 100. Porque ha, ha dicho que funciona con más, ¿no? Con 10, creo. Ah, con 100 sí, eh, pillín. Con 100 sí funciona, eh. Eh, mira cómo sonríe ahora, eh. Mira cómo sonríe, vamos a ver. Las bits, bueno, salimos aquí. Salimos aquí, a ver si... Vale, de momento... Tranquilidad. Vamos a donarle más. Gracias, tío. Marteneo. 300... 300 bitardos. Y le vamos a poner... Saldrá... Saluda, YouTube Papá. Espero que esto ayude un poquito más al streaming. Venga, va. Vamos a ayudarlo porque lo conozco y le vamos a donar en vez de 300, 500. Porque soy rico, coño. Te conozco por las fotos de Instagram. ¡Hola! ¿Qué? Vale, si, si, si, ¿Hasta mi luz? ¡Hostia, sí, lo tiene instantáneo! A ver, 500, sí que... 500 ya empieza a ser, eh Saluda Youtube, papá, espero que esto te, te ayude un poco más Te conozco por las fotos de Insta A ver la reacción de las fotos del TED Me cae muy bien este chico, me cae muy bien, la verdad Lo sigo en Instagram y hace unos fotones de locos Cállate, Marco. Cállate, coño! Estoy hablando de mi nuevo seguidor, bienvenido Estoy a Estoy Oh, qué guapo, tío, el tatuaje que lleva en la mano. <tío> qué grande, tío, qué grande. ¿Cómo se llama tu canal? No? Hostia, no nos conoce. ¿Cómo se llama tu chavales. Mister ¿no? Deneox, bro. <ríe> Mister Deneox, a ver si viene y nos sigue y ve el video después. ¿Eh? Va a reaccionar a mi canal. Ojo, chavales, va a reaccionar a mi canal. A ver si se espera que tengamos casi medio millón o no. Que reacción, que buena reacción Ojo, oh, que sale el tito Neox ahí abajo y todo Con la misma camiseta, que no se escucha el puto cerdo Me encanta la reacción cuando le donas unas beats Y de repente se alegra en un montonazo De escuchar la canción, tío, le voy a donar 250 bitardos más Ojo Ojo, eh Gracias por la reacción, Ted A ver si, a ver si cuela alguna sesión acá Le enviamos 250 bitardos más y yo creo que la reacción última va a ser mucho mejor vamos a ver qué tal no a ver si nos ponemos ojo va a subir una historia va a subir una historia a su Instagram ojo va a subir una historia chavales ha sido una gran reacción y te lo agradezco muchísimo, tío. Espero que disfrutes muchísimo de los bits. Ya sabéis, tenéis el canal de todos debajo de la descripción y seguimos nosotros con el siguiente streamer. Te vamos a donarle más bits. Vale, esto ya va a ser bastante más complicado porque este youtuber tiene poca gente viendo el streaming, pero no es un youtuber desconocido. Vamos a donarle un poquito A Ninchi Boy. Creo que muchos lo conoceréis. Guapo. Vamos a donarle 100 bits. Vale, vamos a hablar con la peña. A ver si le funcionan los bits. Hola Ninchi, soy tu seguidor desde hace años. Cuando hacías bromas con tu mamá Yo las veía, me encanta Soy muy fan de Ninja Boy, la verdad Y me encantaban sus videos Así Mira, que gracias, Ninchi por esas sonrisas Y aquí voy a intentar agradecértelo eh, claro, claro, un poquito Vamos a ver si bien. las tomaciones llegan ¡Ojo! ¡Instantáneo! ¡Mister de Neox! ¡Muchas gracias, lo dicho tío! los 100 bits. bro! 100 bits es poco Vamos a intentar donarle un poquito más Que se lo merece Vamos a ver ¡200 bits! ¿Qué tal? Cuéntame, vamos a ver si, si nos explica un poco y le donamos un poquito más de dinerito ¿Qué tal tu día, crack? Manda un saludito, a ver si nos manda un saludo a la Neox army para YouTube Y te doy algo más para ayudarte con el stream No, creo que le haga falta porque debe tener dineritos, Pero cuando suena las donaciones siempre uno sonríe Ah, que le da una vez a la campanita cada vez por 100 bits le voy a donar 1000 bits, a ver si le da 10 veces a la campanita Mira la sonrisa. Muchas gracias, presint. Grande, Renichi. Bro, mira muy bien. Muchas gracias por los pitazos, Rey. Y no hace falta, no hace falta que me, o sea, no hace falta que me ofrezcas bits a cambio de saludos, ¿vale? Qué humilde, bro. Mí, qué humilde. ¡Dios ningún tipo de problema. Qué grande, eres, Que Nici. me Es un tío de saludado, vale, tío. Me, me encanta oh, este streamer, tío. de verdad. <tose> no, Va voy a darle mil bits ahora. La mayor donación de bits que hemos hecho en el video. Y creo que aquí te tiraremos con los beat, con los chicos y vamos con las chicas, porque si no. Te lo suelto porque soy tu fan desde chiquito. Te quiero, Nichi, No le doy los mil bits porque no saludes, sino porque se los merece. Por hacernos reír tanto. Así que, Nichi, atento. ¡Mil bits! A ver cómo reacciona. ¡Oh! ¡Eh, cinco! faltan cinco ¡Mister Teleox! A ver ahora, ver, a, ver, a ver a ver ahora. sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Grande ninchi. Hoy se cena, pero bueno. Hoy <risa> se cena, hoy se cena. Gracias, rey, tío. Nada, a ti, tío. Al próximo Pokémon que hagas tú le, le pongo tu nombre, bro. ¡Oh! Nuevo Pokémon con nuestro nombre, chavales. ¡Vamos a fucking go! Claro, oh, estamos claro, los segundos donadores. Tengo que ponerme el número uno. Porque si no, de aquí no me voy contento si Así que le voy a dar 201 bits Para quedarme justo por encima de Josete Quiero ponerme top 1? ¿Me permites, Josete? Se te ve bien pasta, ¿eh? Desde el retrovisor Crack Nos ponemos top 1 doradores, chavales Pero bueno... <risa> Neox, bro, sin... ¡Va a tirar de la ruleta, chavales! ¡Va a tirar de la, ch... de la ruleta a ver si nos toca algo! Bueno, no me lo creo! Yo quería que tirara de la ruleta Gracias, Vinci, tío ¡Gracias, ah, Minchi! Bien, a ver, a ver ¡Ojo! ¿Qué tiene? Va tiene varias trío. opciones ¿Un no. moto, ¿Un cofre? ¿Baneado? A ver... Te toca. A ver. Ahí está. ¡Vamos! ¡Baneas! ¡Baneas! Puedes elegir a alguien Hostia. No carlo, ¿vale? ¡Hostia! ¡Oh! No. oh. Oh, oh. No quiero banear a nadie, tío No quiero banear a nadie que me salga igual. Nichi, muchísimas gracias por esta reacción Y ya sabéis que tenéis su canal también debajo En la descripción, chicos Creo que es momento de pasar con las féminas Ojo una chica jugando Fortnite Vamos allá 200 bits, si la ganas te dono más bits A ver cómo reacciona Sisters 200 bits A ver si la gana y le donamos más Eh... Mister Teneo, muchísimas tío, gracias por esos 200 metazos <risa> Muchas, muchas gracias Vamos a ver, si vamos a ver si la gana, yo, yo, creo, gana. yo, yo creo que gana. sí puede ganarla Me oh, oh, no, queda una no, para no. ganar me ah, ah, queda una ah, para ah, ganar La vale, vale, vale, pienso ganar Vale, le queda una Le queda una Le queda una Muchísimas gracias Es cierto, va a Todavía se puede Vamos a tirarle un bit. Quiero bits, quiero bits. Cheer, uno, vamos, ya lo tienes Rápido a ver si suena Corre, corre, corre, a ver si sale la donación Venga, venga, venga. Se distrae. No, no oh, oh. 12 de vida pierde. No me lo puedes, Va a perder, va a perder. A pico. A pico. Esta la pierde. A pico, a pico, a pico. Otro, otro, otro, otro. No, se lo ha llevado. Se lo ha Cristo. llevado. Chavales. 15, mía. 400 bitardos para esta chica. Así creo que es justo, ¿no? 400 bit más realidad. los 200 sí, del principio. Invitación. Saluda YouTube, oh. sister A ver si nos saluda. Sería bastante guay. No. Ahí van 400 bitardos. Saludos a Youtube, sister Muchísimas gracias por esos 400 bitazos Teneo, muchísimas gracias ¿Qué es Mister Deneo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Tenemos uno de la años Salud, de en este streaming! Un, sal ¡Un saludito para Youtube! ¡Nos conocen! Perdón, si no te conocen te... Muchas gracias Sara, o ¿Sí? muchas gracias sister No sé cómo te llamas, pero muchísimas gracias por tu reacción Y, y parece que hay uno de sus de colegas de la que la nos conoce Mira, pues le voy a regalar 300 bits más porque nos conocen 300 bitardos, saludos si es el Real. ¿Guapos? Si, sí, soy el real Ahí van, ahí ¡Nos conocen chavales! ¡Bien! ¡Alguien me conoce! 300 saludos guapos, soy el real 300 bits más, no sé vale, cuánto, 1000 llevamos ya con la chica, ¿no? Gracias por los 300 bitazos no es el real, Yo no te conozco, eh, pero pasamos de Teneox un besazo enorme, Zorri. Muchas gracias, muchísimas gracias, sisters. Nos hemos puesto top 2 donadores, chavales, top 2 donadores. ¿Nos conocen, chavales? let's go! ¡Ojo! Que todavía nos quedan bits para donar. Así que hoy me voy con la cartera a cero. A ver, esta chica tiene las donaciones máximas en 780 bits. Creo que nos podemos poner top 1 donadores otra vez. Pero vamos a empezar, suave. Vamos a empezar con 100 bits, a ver qué tal. Y a ver si suena la sala. Ahí van, 100 bits, bien, suenan, suenan. Tu, tu, tu, tu. Tu, tu. Lucky Strike ay, se llama, chicos, esta chica No la conozco, pero... Ay, bien, bien, la dilución, la dilución ay, Vamos ay, a donarle ahora más bits 150 bits más No, 191 para hacer bien el cálculo Vamos a darle casi 200 bits más Le mando un saludo a Neox Army Creo que tienen un regalo para ti Vamos a, vamos a alegrarle bastante a esta chica Ya son 300 bits casi en total, eh Vale, encima es que está jugando, ¿no? Sí, sí, está jugando concentradísima, chavales Le vamos a joder la partida ¡Uf! ¡Lo van a matar! ¡Mira, mira, mira! mira mira la van a reventar, tío! ¡Cómo me gusta que la peña se ponga nerviosa con las donaciones! De verdad, o sea, es que... A ver, ¿os habéis fijado que todos sonríen por poco que dones? Todos se alegran No cuesta nada realmente ayudar cuando puedes ayudar a la gente Y sacar una sonrisa Hey, ¿Te muchas te gracias te te por saludar a toda la Neox Army, chicos. Chicos, en el mensaje hemos dicho que la Neox Army tiene un regalo para ella y nos vamos a poner, como Dios manda, top 1 donadores de su canal. Mil bitardos para ti. Espero que esto te ayude de parte de la Neox Army y del calvo de Neox. Bendiciones. Ahí va. Mil bits, chavales, es mucho, ¿eh? En verdad Para un streamer pequeño Vamos allá Mil bitardos A ver cómo reacciona ¡No! Suena diferente y todo Esa ya, el colito es mi favorito Todo se río son felices No sé quién es, pero muchísimas gracias No sé quién es el calvo Mil bitazos Tenky, tenky, tenky, tenky Qué grande Top 1 donadores, chavales ¡Let's go! Saluditos de la de porque ahora mismo Ha saludado a la Neox Army ¡Yeah! Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy De verdad espero que os haya gustado muchísimo Si es así solo os pido que reventéis el botón de suscribiros Y que dejéis un fuerte like Y si llegamos a 5000 likes en este vídeo Me comprometo a dar 25000 bits A streamers pequeños Que eso es una puta locura Nos vemos en el siguiente vídeo cracks